En esta parte de la charla con Lautaro, eh, eh, él introdujo un tema que me pareció muy impactante. Eh, la posibilidad de que el paramilitarismo ya sea implementado en eh, la estrategia electoral, incluso dentro de América Latina. Hicimos un mapeo de fuerzas militares, que era un fenómeno que suponíamos asociado más al caso de Colombia, que es notable, al caso de algunas repúblicas centroamericanas. Y encontramos fuerzas paramilitares o delincuenciales altamente organizadas operando en prácticamente todos los países de la región. Desde comandos de presunta autodefensa rural eh, en Chile, por ejemplo, para combatir y enfrentar a las comunidades mapuches que reclaman por sus territorios ancestrales, Encontramos también grupos que supuestamente son delincuenciales pero que tienen estructuras y formación paramilitar y que tienen una función de control de los territorios. Es el caso, por ejemplo, de fuerzas como el G9 en Haití. Es el caso de las milicias en Brasil, que son un apoyo político y militar absolutamente relevante para el gobierno de Bolsonaro en Brasil. Y así les podemos mencionar diferentes formaciones que están actuando y que empiezan a mostrar coordinaciones incluso entre países Recordarán, por ejemplo, un caso muy resonado del asesinato de Jovenel Mois, el ex presidente de facto de Haití, que fue asesinado por un grupo comando eh, colombiano que había sido entrenado y había pasado por Dominicana y tenía conexiones con una empresa con base en Miami y en Venezuela. Entonces, se empieza a dar una trama paramilitar que es realmente bastante escabrosa eh, y que tiene una función política muy clara en este contexto. Y con banca, ¿no? Exactamente, con un montón de recursos, con mucha opacidad, digamos, con mucha cobertura para trabajar de forma clandestina. Imagínense 40 50 eh, colombianos ingresando a un territorio haitiano sin que nadie lo sepa, eh, con armas, eh, logística. Me hiciste acordar una denuncia que hizo el comandante Chávez de la famosa no. finca Dactari, te tenés que acordar, ¿no? no que no, había no. un montón de paramilitares claro. colombianos dentro de, de Venezuela, imagínate, ¿no? Estamos hablando de 2009, 2010, uh -huh. o sea que eso sí, ahora no. se ha exportado. Exactamente, bueno, uno de los eh, territorios más candentes en ese sentido es la frontera colombo-venezolana. Eh, encontramos un montón de operaciones paramilitares que además están asociadas con lo militar, que han intentado, por ejemplo, penetrar el territorio venezolano y que incluso a veces lo han logrado, pero bueno, esos intentos han sido desbancados. Entonces, insisto, hay una trama muy compleja entre lo delincuencial, el narcotráfico y lo paramilitar, que no responde a una delincuencia común, tiene finalidades políticas. Y obviamente es otra de las hipótesis del libro, así como nos pasó con el, con el viejo Plan Cóndor, que tuvimos que esperar 10, 20 años para conocer cómo fue exactamente el entramado, los actores y la estrategia detrás de ese plan. Seguramente conozcamos recién dentro de algunos años eh, las cosas más detalladas de este plan, pero bueno, tenemos que hacer ese esfuerzo de investigar, de mapear, de identificar tendencias para poder prever lo que va a pasar hasta el día en el cual encontremos los famosos documentos o sean desclasificados los documentos que terminen de certificar este carácter de plan, de este nuevo plan Cóndor que estamos viendo. Quería hacerte, antes de meternos con Haití, uh -huh. que es un tema que, eh, que me apasiona y que, bueno, de hecho seguimos mucho tu trabajo y admiramos el laburo que has hecho, eh, que me des alguna mirada que tenés como laburante. Uh -huh. De la arena internacional de lo que está pasando en el este de Ucrania. Eh, ¿Cómo mirá, te tomó? Era sí. algo que eh, parecía se podía venir, eh, fue muy inesperado, digamos, porque aparte realmente entramos en otra época, ¿no? Sí, absolutamente, es un punto de quiebre. Yo creo que hay nobleza obliga, a analista que diga que se veía venir la guerra de Ucrania, eh, que demuestre el texto del análisis donde, donde lo anticipa, porque yo creo que eso realmente tomó por sorpresa a prácticamente todo el mundo. Efectivamente, como decís, implica un cambio de etapa a nivel mundial muy claro. Eh, evidentemente termina de certificar la incapacidad hegemónica de Estados Unidos que seguía soñando por un nuevo siglo norteamericano, que evidentemente no va a poder ser. Pero bueno, creo que este conflicto tiene todavía un margen de resolución bastante grande. Sí creo que hay ya ganancias muy claras para Estados Unidos, que evidentemente buscaba romper esa posible alianza entre Rusia y algunos países europeos eh, yo creo que Estados Unidos fue forzando a conciencia este escenario militar para de alguna forma tener el motivo para volver a llevar a la Europa, sobre todo a la Europa occidental al redil de, del dominio de Estados Unidos, lo que pasa básicamente desde la post Segunda Guerra mundial entonces creo que ese es un primer dato que hay que soslayar independientemente de cuál sea el resultado político-militar del conflicto, que a la fecha parecería estar beneficiando más claramente a Rusia, eh, lo cual todavía no tenemos en claro es qué tipo de solución post-militar va a buscar Rusia, si va a intentar un control militar directo de los territorios de Donetsk y de Lugansk, si va a intentar eh, algún tipo de plebiscito, alguna forma de autodeterminación para contar con dos pequeños estados tapón entre básicamente el frente de la OTAN y el territorio ruso, o si va a buscar algún tipo de solución negociada diferente. Eso va a ser bastante determinante para eh, poder leer los tiempos por venir, pero sin duda es una nueva etapa y eso tiene consecuencias políticas para nuestro hemisferio que son bastante claras con este intento de volver a reposicionarse en los Estados Unidos acá. En y el que Chile. no hay plazo, ¿no? Porque uno dice, no, dos uh -huh. meses... ...una idea de que esto puede durar lo que ellos tengan ganas de que dure, ¿no? no, no sí. No. Son yo... puesto como un... bueno, uh -huh. seis meses y se termina, tres meses y se termina. Yo creo que en este momento la, la dilación del conflicto militar... ...le conviene más al bloque Occidental y, y a lo tal en concreto. Creo que eh, Rusia buscaba objetivos militares más rápidos, eh, mucho más precisos... ...porque esta especie de pantano militar termina de llevar más agua... ...para el molino de los Estados Unidos, en tanto... Eh, fortalece esta fisura entre Rusia y parte de Europa. Permitiría también que con el paso del tiempo Europa vaya ganando una mayor autonomía en términos energéticos. Sabemos que el gran vínculo económico entre claro. Europa y Rusia tiene que ver con la exportación del gas. Entonces yo creo que la dilación del conflicto es más bien una ganancia para Estados Unidos. Y eso implica que hayan eh, definido realmente enviar un contingente... O sea, contingentes de mercenarios que ellos llaman internacionalistas a través de voluntariados diferentes, pero sobre todo que hayan aprobado eh, una cantidad enorme de dinero para eh, financiar básicamente al frente ucraniano. Entonces hay una especie de estrategia de volver a esto un, un gran pantano y básicamente... Un, un Afganistán, les Exactamente. Eh, quería en los últimos minutos que nos uh -huh. cuentes eh, tu trabajo en Haití, eh, un país súper silenciado, ignorado en los medios argentinos ni hablar, uh -huh. salvo honrosas ¿no? rosas excepciones, pero nada, un símbolo también ¿no? de una Latinoamérica que se revela, el, la primera revolución social súper adelantada y parecía que sigue pagando el costo de Haití. ...de todo eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? Sé que es imposible que lo resuma uh -huh. ...pero para entender, ¿no? Un, casi un portaaviones de invasiones permanentemente... ...en las cuales, eh, con esto... ...tiro esta, esta mirada, ¿no? Creo uh -huh. que hasta Latinoamérica actúa a veces como un subimperialismo... ...ocupando, ¿no? También Haití, de... ¿Qué, qué, ¿qué nos puedes contar? Sé que has trabajado mucho ahí. Sí, primero decir que el trabajo en Haití... ...siempre tiene que ver con experiencias colectivas... ...yo viví allí dos años en el marco de una brigada internacional de solidaridad con el pueblo haitiano, lo cual es importante destacar. Eh, no todos los vínculos que hemos tenido con Haití han sido negativos, pero muchos lo han sido. Hay que recordar, y, y tenemos que hacer la autocrítica, de que nuestro país y diferentes países de Latinoamérica fueron parte de la amistad una misión que pretendía la pacificación y la estabilización del país, eh, una misión organizada por las Naciones Unidas, pero que fue comandada militarmente por Brasil y que integramos salvo honrosas excepciones, el caso puntualmente de, de Venezuela y de Cuba, prácticamente todos los países de la región, siendo que curiosamente esta misión, la MINUSTA, fue una forma muy clara y muy emblemática de nuevas formas de intervención precisamente en un país como Haití, que ha tenido a lo largo del tiempo una especie de carácter de laboratorio de las políticas imperiales. Entonces, de alguna forma ver a países como Haití, ver lo que está pasando, tratar de entenderlo, es de alguna forma una especie de ventana al futuro de algunas tendencias que podrían llegar también a afectar a nuestros países. Eh, en concreto, Haití venía de un proceso de movilización muy, muy alto, muy intenso. Eh, yo me encontré ya con movilizaciones de hasta 1 o 2 millones de personas, realmente una masa humana increíble. Hablamos de un país de 11 millones de habitantes, eh, un país con una memoria y una capacidad de resistencia. ...que uno no podría comprender si no estudia precisamente la historia de la Revolución Haitiana que vos mencionabas... Eh, ...que bueno, básicamente pretendía sacudirse el yugo de estas políticas neocoloniales... ...que pretendía eh, constituir un régimen por fin democrático... Eh, ...y que se movilizó de forma pacífica a lo largo de <coughs> muchísimos meses en los años 2018 y 2019. Eh, como respuesta justamente a esas protestas... Eh, lo que empezamos a ver es que había una infiltración permanente de paramilitares, de ex-marines norteamericanos, que empezaban a circular en el país una cantidad enorme de armas. Un país que antes de sus hechos era un territorio relativamente pacífico. Empezó a vivir niveles de violencia eh, políticamente planificada realmente muy, pero muy altos. ¿Esto es previo a la pandemia? Esto previo a la pandemia, exactamente. Después... Eh, básicamente la situación entró en una curva diferente con lo que fue el asesinato del ex presidente Jovenel mois un ex presidente de facto, eso hay que decirlo, que había violado el mandato constitucional y que era hasta ese momento un peón eh, bastante claro de la geopolítica de los Estados Unidos en la cuenca del Caribe, pero que por algún tipo de interna geopolítica y también por algunos vínculos bastante turbios con el narcotráfico, terminó siendo asesinado por estos grupos paramilitares. Desde ese momento a la fecha tenemos una especie de régimen de excepción, continúa gobernando eh, el país, su, el mismo partido Jovenel mois el PHTK, y no se han convocado a elecciones de ningún tipo, ni hay ningún tipo de viso de normalización institucional. Lo cual es bastante curioso, porque si eso pasara en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina, o Brasil, gobernados bajos gobiernos progresistas, tendríamos a todas las corporaciones mediáticas... Eh, hablando, quejándose de las dictaduras y de las tiranías y promoviendo golpes de Estado o cambios de gobierno. En el caso de Haití, un aliado geopolítico de los Estados Unidos parece no incomodar que un gobierno gobierne sin elecciones, sin constitución, sin independencia del Poder Judicial eh, y sembrando el terror realmente en las comunidades y los territorios de la eh, En términos eh, poblacionales, eh, Haití me decía ya tiene 11 millones de habitantes uh -huh. y en términos eh, económicos cómo está. No es hace desde hace mucho tiempo el país más pobre de la región, también uno de los más desiguales, eh, lo cual no quiere decir que en el país no haya muchísima riqueza, la hay, está pésimamente distribuida, pero bueno, los índices en general sociales, sanitarios, educativos son realmente muy malos, la presencia estatal es prácticamente nula y la vida básicamente es autogestionada por las comunidades urbanas y rurales como lo han hecho desde la revolución. Para acá. Pero la situación social es bastante dramática, a veces paradójicamente agravada por las políticas humanitarias que supuestamente vienen a solucionar estos problemas y muchas veces los terminan agravando. Y ¿Estuviste en la capital, recorriste el país? ¿Hay, hay partes por ahí donde hay más eh, movilidad social? ¿Qué, ¿Qué has notado? Yo viví más que nada en la zona rural, un año y medio, pero obviamente por tareas... Eh, conozco bastante la capital y en general nos fuimos moviendo con esta brigada que te comentaba por todo el país. Así que tenemos un, un mapa bastante completo de, de un territorio que es pequeño, pero que tiene sus, sus complejidades y también sus enormes diversidades. Eh, a mí igual siempre me gusta destacar que Haití no es solamente esa cara de pobreza y de miseria que machaca claro. los medios hegemónicos. Ahí viste una mirada bastante miserabilista sobre Haití que termina casi convirtiéndose sí, paternalista, ¿no? situación, Claro, paternalista y convierte su situación en una especie de fatalidad. Pareciera que Haití siempre estuvo así, está maldecido por Dios o por la naturaleza y siempre va a estar mal. Eh, las cosas malas caen en Haití, tienen responsables políticos y geopolíticos, pero hay además una enorme diversidad cultural, una riqueza humana enorme, un sentido de comunidad que realmente ya quisiéramos para nuestros países y sobre todo una dignidad y una capacidad de movilización eh, y un sentido de, de eso, de la libertad, que es realmente muy esperanzador, a un territorio del cual le debemos prácticamente la independencia de, de toda claro. nuestra América. Es muy joven, ¿no?, el tema de la movilidad, porque veía las manifestaciones, mucha juventud, mucho, mucho piberío, sí. ¿no? Sí, sí, es un país muy joven. De hecho, esa juventud urbana es un sujeto emergente. La tradición más de lucha haitiana ha siempre ha sido una tradición campesina. Hasta el día de hoy los grandes movimientos nacionales son movimientos rurales, y encontramos, como pasa en otras partes de nuestra América, que en los últimos 30, 40 años, estos procesos de mal llamado urbanización, porque la verdad que es, son procesos de destrucción del campo y de no generación de alternativas en la ciudad, eh, han implicado que esta población realmente es muy joven en las grandes periferias urbanas, eh, tenga un horizonte de vida realmente muy complejo, sin capacidad de estudiar, sin trabajo muchas veces pensando solamente en emigrar a los Estados Unidos, a Europa o a algún otro país. Y es este sujeto nuevo, quizás más desorganizado, con menos experiencia, con menos tradiciones, eh, el gran factor de radicalidad política y creo yo la gran esperanza para los tiempos por venir, si realmente se puede generar algún tipo de proceso organizativo con, con estas poblaciones jóvenes. Eh, para cerrar, ¿cuál es la riqueza entonces que tiene aquí ¿Es la posición geográfica? ¿Por qué ha soportado este, tantas invasiones, tanto saqueo? Sí, nosotros escribimos una serie de artículos que se llamaba Pobre Rico Haití para jugar un poco con esa idea. Eh, en ese sentido, Haití es un país riquísimo. Primero, su posición geopolítica es absolutamente estratégica. Eh, sabemos que la cuenca del Caribe es el principal eh, lugar donde pasan capitales y mercancías a nivel global. Haití está muy cerca de Cuba, muy cerca de Venezuela, muy cerca de Miami. Haití tiene riquezas mineras, que no se suelen publicitar porque no conviene, pero tenemos hoy corporaciones canadienses y norteamericanas operando en el país. Tiene una riqueza también agrícola enorme, pero un modelo de agricultura eh, absolutamente dependiente y, y extravertido hacia eh, terceros países, que lo utilizan básicamente como si fueran plantaciones. Y también Haití tiene maquilas bajo este modelo que es más conocido quizás en México, esas grandes plantas de ensamblaje, de confección, de ensamblaje de electrónica, que básicamente lo que hacen es tercerizar la producción de Estados Unidos bajo eh, un régimen laboral mucho más precario, y con una mano de obra realmente muy explotada y muy mal paga. Entonces, eh, esa pobreza de Haití, paradójicamente, es la riqueza para, para algunos otros, entonces hay una relación ahí muy perversa entre esa miseria y los intereses geopolíticos y económicos no solamente de Estados Unidos sino también de Francia eh, y de otras potencias europeas en el país. Te agradecemos mucho la paciencia este, y la tolerancia. Casi media hora te robamos. Este, reiteramos entonces está el Plan Cóndor, el nuevo Plan Cóndor, el, el libro, y después está la, la, la casi nuevo eh, internacionalista, ¿no? Que salió hace muy poquito. Exactamente. Si quieren ahí pueden buscar. Eh, las páginas de Nutricontinental, que es el gran centro de pensamiento que venimos construyendo con los movimientos populares de Asia, África, América Latina. Y también la página en las redes sociales de la editorial Batalla Ideas, que es la editorial a cargo del nuevo Plan Cóndor y también de Internacionalistas. Muchas gracias, Lautaro. Ha sido un placer.